Los problemas de matemáticas pueden llegar a ser una auténtica pesadilla. Frases que no entendemos, números por todas partes, nos piden tanta información que podemos llegar a agobiarnos. ¡Qué desesperación! Pues no te preocupes, hoy en Aprender con Onda os daremos unos truquitos para resolver problemas matemáticos. La clave para resolver estos problemas es echarle un poco de paciencia. Pero a veces de eso tenemos muy poquito, ¿eh? 1. Leer y entender. Primero, tenemos que leer muy bien el enunciado y entender qué se nos está preguntando. Después, tenemos que coger las cosas importantes, solo lo que nos interese, y lo demás, olvidarlo. Veamos un ejemplo. En el equipo femenino de fútbol del barrio, el 26 de febrero, hay 15 jugadoras en la categoría de Benjamines. Pero se han marchado 3 al subir de categoría. Sin embargo, han llegado 8 chicas nuevas. ¿Cuántas jugadoras quedan ahora en el equipo? Dos. ¡Datos clave. Venga, hacedlo conmigo. Vamos a señalar los datos importantes. En el equipo teníamos 15 jugadoras. Pero se marchan 3. Y después van a llegar 8. ¿Cuántas quedan? 3. Esquema. Ahora que ya hemos señalado las cosas importantes, vamos a hacer un pequeño esquema con esos datos. Podéis hacer dibujos, utilizar flechas, una tabla, lo que queráis, lo que más os sirva. Yo, por ejemplo, lo he hecho así. 4. Resolver. Pues bueno, ahora que vamos a resolver el ejercicio, tenemos que pararnos a pensar en unas cuestiones. ¿He hecho un ejercicio parecido antes? ¿Y cuáles son las palabras claves del enunciado? Pues mirad. Hay un truco muy sencillo, y es que hay palabras que nos ayudan a entender qué operación matemática tenemos que hacer para resolver el problema. Por ejemplo, en las sumas están las palabras como añadir, subir, agrupar, juntar... En la resta, la diferencia de perder, gastar, eliminar... Mientras que en la multiplicación nos pedirán el mismo número muchas veces, o palabras como el doble, el triple... Y por último, en la división, la fracción de porciones, hacer trozos, dividir, hacer paquetes... Algo por el estilo. Venga, anotaros estas palabras en una lista, como las que os mostramos a continuación. Llevadlas siempre con vosotros. Para resolver el problema, vamos a transformar esas palabras claves en la cuenta matemática que queremos hacer. A ver, había 15 jugadoras, pero se marchan 3, menos 3, y luego llegan 8, más 8. 15, menos 3, más 8. Ya lo tenemos. A ver. 15 menos 3, 13. Más 8, 21. ¿Será este el resultado? ¿O no? Vamos a comprobarlo. 5. Comprobar. Resulta que lo he consultado con otros compañeros y a ellos les da un dato diferente. Me habré equivocado. A ver, vamos a repasar la cuenta. Mm, 15 menos 3... ¡Ah, claro! Era 12, no 13. Y 12 más 8... 20. ¡Claro! Ahí está. Pero bueno, si aún nos queda alguna duda, siempre podemos utilizar la calculadora. 6. Resultado. Tiene que quedar bien clara cuál es nuestra respuesta final. En mi caso, lo pondría de la siguiente forma. En el equipo femenino de fútbol quedan 20 jugadoras. Y para que quede aún más claro, vamos a recuadrarlo. A partir de ahora podéis utilizar estos pasos en vuestra clase de mates. ¿Os atrevéis? Recordad, equivocarse no es malo, nos sirve para aprender. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos próximamente en Aprender con Onda. Podéis contactarnos en el 656 60 85 14. Adiós.